quien finaliza ese trabajo, realmente es la luz. Es la luz quien genera una serie de, de sombras sobre un trabajo que es todo blanco sobre blanco, que genera sobre todo una serie de diagonales, de ahí que siempre trabaje con los ejes ortogonales, horizontal y vertical, y nunca con la diagonal. O sea, también hay una razón porque esa sombra generada por la luz, al haber hecho, pues, una hendidura ¿no? en un bloque de folios o un pliegue genera una diagonal, entonces sería hablar de más. ¿no? Pero hay una cosa fundamental que es eh, el cuerpo que, que, que, que, que imprimes en un material físico ¿no? y eso luego el material físico te, te da una respuesta. En mi caso es la vibración, la vibración de de la línea, nunca hay un corte igual que otro, nunca hay un trazo igual que otro y aunque a priori es, puede resultar algo muy, o sea, me refiero al trabajo siempre el plástico, muy frío o muy bien hecho, yo no paro de ver una sucesión de errores ¿no? y, y eso es lo que, lo que creo que hace vibrar mucho al trabajo. Recuerdo muy bien cuando, esta anécdota me gusta mucho porque me, me chocó un montón en mi primera exposición individual en, en la galería con la que trabajo, en Paz y de Valencia, eh, había un periodista, no recuerdo muy bien, era un medio electrónico, era un periodista así muy muy curioso, y eso está muy bien. Y, y bueno, yo tenía una, un políptico de 10 piezas en una mesa, en posición horizontal, eh, en la cual había dos piezas que se repetían y bueno en este trabajo lo único que yo de lo que hablaba o de lo que trataba era de, de un concepto clásico en la escultura que es el cóncavo y el convexo, ¿no? eran pues, dos planos inclinados que subían y bajaban, eran dos piezas que, que en esa digamos repetición se creaba un ritmo. Pues este, este periodista me pregunta si lo que intentaba decir con este trabajo era un poco o ilustrar las dinámicas del sistema económico global. ¿no? De, de cómo la economía fluctúa continuamente, cómo se pasa de un estado de crisis a otro un poco más benévolo y, y un poco esto es el, no sé, la dinámica que nunca, nunca, nunca se acaba. Bueno, yo le dije que, que para nada, absolutamente no era mi intención, pero si era su lectura era igual de válida que cualquier que cualquier otra, ¿no? Y, y creo efectivamente que mi trabajo, en este caso, hizo una muy buena función porque al final trabajamos para ampliar eh, sí, ese, ese rango visual y ese rango también de, de conocimiento, ¿no? Trabajamos para ampliar conocimiento, un poco, y eso me, eso me agrada, ¿no? Cuando hay lecturas tan que no, no esperarías nunca. O,